La presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Hermanas Mirabal, denunció hoy lo que consideró un abuso policial. El joven fue apresado el domingo a las 7 y 20 de la noche por Macarella. El joven en ningún momento se opuso a montarse en el camión. Cuando lo apresaron a él, estaba junto a otro compañero, lo apresaron a los dos. Cuando ya el camión se procedía a arrancar, le fajaron a pedrada. Nosotros en ningún momento estamos de acuerdo de que a la policía se le tire piedra, porque la policía está haciendo su trabajo. Pero, en otra causa, a estos dos jóvenes, este joven en especial, que es un mecánico de este sector, un herrero de este sector, y el otro, un albañil, Inmediatamente le emprendieron a pedrada el camión. Los policías que andaban, que lo apresaron a ellos, dijeron: Ustedes son los que van a pagar este cristal. Mientras el joven Aneudis Martínez expresó que los policías lo obligaron a pagar una multa excesiva por algo que no cometió. O sea, yo lo vi no más, me quedé ahí porque no tengo que mandarlo. Me agarraron, me llevaron, entonces le entraron a pedrada y ahí me pegaron a quitarme. ¿Cuánto pasó eso? eso? fue domingo. Entonces, ustedes tuvieron que pagar cuánto? 28 mil pesos. ¿Cada uno? Sí, eran 56 mil pesos el cristal. ¿Y según la cotización? La cotización yo la ahí? tengo aquí, la cotización. Son 7 mil 200 pesos de derrapa. El cristal. Ajá. Cuesta. 7 mil 200 pesos. Instalado y todo. Ellos nos cobraron 56 mil pesos. A mí y a otro.